Las sociedades anónimas tendrán un registro de acciones. Ah, entonces la sociedad está cumpliendo con esto. Eh, la cual tendrá que llevar el nombre, eh, la indicación de las acciones, el número de serie, las transmisiones que se realicen y el 129. La sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito en el libro de registro. ¿Ok? Veamos toda esta situación tan interesante que nos ha llevado la plática, pero que me ayuda a mí a compartir con ustedes cómo podemos analizar varios puntos, varios temas, o la dinámica y la metodología de lo que es un acta constitutiva. ¿Ok? Entonces vemos aquí que este acuerdo de propiedad y transmisión de acciones, pues está cumpliendo con eh, lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora vayamos al artículo transitorio. El transitorio me dice que el señor Francisco aportó a la sociedad. Vamos a ver cuánto aportó a la sociedad. Ahí está, artículo transitorio. Aportó a la sociedad 270 acciones. Eso fue lo que aportó. Por lo tanto, nosotros como sociedad representada por un administrador único, tenemos la obligación de llevar un libro de registro de accionistas. ¿okay? Un libro muy poco conocido para, para todos nosotros, pero que es obligatorio por la Ley General de Sociedades Mercantiles y porque así lo acordamos como socios cuando nos constituimos. Y entonces en este libro de socios o accionistas, déjenme, se los comparto, si no, eh, pa, para que vayamos siguiendo la dinámica, en este libro de registro va a aparecer el señor Francisco, Francisco, con un número de acciones, con un valor nominal. Y un monto de aportación o de capital. Así es como va en términos generales a aparecer en mi libro. ¿okay? ¿Cuántas acciones aportó el señor Francisco? Ah, bueno, el señor Francisco ap aportó 270 acciones. Con un valor nominal de mil pesos cada acción. Por lo tanto, el señor Francisco aportó. 270 mil pesos. Perfecto. Ahora el señor Francisco, yo le tengo que entregar, que esa es la parte importante, que es algo desconocida. Yo le tengo que entregar al señor Francisco un título accionario que va a representar a 270 acciones con el valor nominal de mil pesos, reconociéndole que aportó doscientos setenta mil. Ok, ahora el señor Francisco quiere vender esa acción, ese título accionario, y se lo va a vender a la contadora Itzel. Entonces llega con Itzel y le dice, mira, tengo un título accionario en la empresa El Patito S.A.D.C.B. ¿Quieres este título accionario? Te lo vendo en 300 mil pesos. Itzel acepta la transmisión, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene Itzel ya una vez que le pagó al señor Francisco sus 300 mil pesos? Bueno, tiene que venir Itzel con el administrador único de la sociedad para que le inscriba en el libro. Y aquí tengo que señalar una transmisión... De acciones. ¿A quién se los transmitió? A la contadora. Excel Hurtado. Y le transmitió. 270 acciones. Con. mil De mil pesos cada acción. Y por lo tanto tenemos. 270 mil pesos. Aportados en el capital. Ok. Entonces ahora yo le voy a emitir a Itzel un eh, título accionario con su nombre. Aquí, por ejemplo, podría ser transmisión de acciones menos 270 a mil pesos. Estamos hablando de 270 mil. Por lo tanto, ya no tiene títulos accionarios. El señor Francisco, ahora esos títulos accionarios los tiene Itzel. Transmisión de acciones a Itzel. Y ahora doy de alta a Itzel con las acciones que se tienen. Después, Itzel decide vender sus títulos accionarios y entonces nuevamente la transmisión de acciones. Porque ahora se los va a enajenar a la licenciada Zaida. Y entonces viene la licenciada Zaida con sus nuevas acciones y yo la registro con 270 acciones y yo les pregunto, ¿Se ha modificado el artículo sexto que contempla el capital social? No se ha modificado en absoluto. No tenemos por qué hacer, ni siquiera en algunos casos, en mi opinión, no se tiene que hacer ni un acta de asamblea por la llegada del nuevo socio, porque eso no se regula dentro del acta constitutiva o dentro de los estatutos. No los estamos modificando. El capital social aquí está, sigue siendo el mismo. Tal vez lo que ha cambiado es la disposición transitoria, pero esta disposición transitoria aquí está, esta disposición transitoria está suplida con el libro de socios y accionistas. Ahora, cuando se va a realizar el acta de asamblea, veamos qué es lo que se solicita según el acta, de, eh, el acta constitutiva. Vamos a ver las asambleas. Asambleas de accionistas, ¿cómo se van a desarrollar? Primero las determinan que van a ser ordinarias y extraordinarias, como lo marca la Ley General de Sociedades Mercantiles, según lo dispongan los artículos 179. 180, 181 y 182, los que acabamos de ver. Las ordinarias son las establecidas en el artículo 180 y podrán resolver toda clase de asuntos, con excepción de los reservados en asambleas extraordinarias. Y luego las asambleas extraordinarias son las que se reúnen para tratar los asuntos a que se refieren el artículo 182. Ah, bueno, pues ya tenemos, ya conocimos el artículo 182. Ahora, para poder realizar una asamblea se requiere una convocatoria, un llamado. La asamblea va a convocar por el presidente del consejo o el administrador único o por el comisario. Va a convocar, va a llamar a que los accionistas se presenten. Los accionistas que representan por lo menos el 33 podrán pedir por escrito en cualquier tiempo eh, que se haga la convocatoria. ¿Qué fue lo que acordamos? Que la convocatoria que el llamado debe de hacerse por medio de la publicación en el diario oficial de la federación o en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio social con una anticipación de 15 días, por lo menos, antes de la fecha señalada para la reunión, debiendo de contener la orden del día, la fecha y el lugar en que deberá celebrarse la asamblea. Entonces, en este caso, el administrador tiene que cumplir con el acuerdo societario, pero hubo una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles, que las convocatorias de las asambleas deberán publicarse en el portal de la Secretaría de Economía. ¿Ok? Vigilancia, vamos a ver por aquí, de la información financiera, no, de la asamblea. ¿Ok? Vamos a ver la convocatoria. La convocatoria para las asambleas, el artículo 186, deberá hacerse por medio de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, con la anticipación que fijen los estatutos o, en su defecto, 15 días antes de la fecha señalada. Entonces, hay que hacer un llamado para que se presenten los accionistas. Y aquí viene la observación. La convocatoria, según la Ley General de, de Sociedades Mercantiles, se tiene que hacer en la Secretaría de Economía y, según el acuerdo societario, se tiene que hacer en el periódico, en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico de mayor circulación del domicilio social. Bueno, en este caso, se tiene que realizar cumpliendo el acuerdo societario y cumpliendo la disposición de ley. De las dos formas tendríamos que estar haciendo las convocatorias, en mi opinión, para efecto de no soslayar, de no afectar el acuerdo societario, porque esto es un acuerdo entre los socios. Y si los socios dijimos que la convocatoria a la asamblea se iba a publicar en el diario oficial de la federación, pues tendrá que respetarse ese acuerdo, ¿ok? Aunque la ley se haya modificado. Ahora, ¿qué podemos hacer? Convocar a la Asamblea Extraordinaria para modificar este estatuto y decir que las convocatorias se realizarán de conformidad con el artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, haciendo un aviso, publicándolo en el sistema de economía con 15 días, y entonces ya nos evitamos la publicación en el diario oficial y en los periódicos de mayor circulación. Ya no es necesario porque ya lo acordamos en la asamblea y ya lo modificamos, pero eso tampoco se ha hecho. Entonces, las convocatorias podrían, en mi opinión, estarse haciendo de dos formas, en las dos maneras, como lo acordamos como socios y cómo lo acordamos en, eh, o más bien cómo lo encuentra establecido la norma, ¿ok? Luego viene el quórum, que vamos a analizar un poquito más adelante. Pero me interesa este punto. Funcionamiento de las asambleas. Este es el tema. En las asambleas de accionistas, actuará como presidente del consejo. El presidente del consejo o el administrador único. Al iniciarse una asamblea, el presidente podrá nombrar a dos escrutadores, quienes certificarán qué accionistas están presentes y el número de acciones representadas. Dos escrutadores está pidiendo este acuerdo. Las actas de asamblea tendrán que ser firmadas, etcétera y se van a sentar en el libro de actas correspondientes. ¿Qué es lo que le faltó señalar aquí, en este funcionamiento de asambleas? Veamos la siguiente acta constitutiva. Los aumentos, las disminuciones, las asambleas de los accionistas. Viene la celebración de ordinarias o extraordinarias. Eh. las asambleas generales de accionistas se verificarán de acuerdo con las siguientes reglas, aquí están las reglas de una asamblea se reunirán en el domicilio social, salvo caso fortito o fuerza mayor los accionistas podrán concurrir por representantes antes de instalarse la asamblea, el funcionario que la presida nombrará a uno o más escrutadores. Fíjense aquí cómo ya cambió. Dijeron en esta asamblea, en esta sociedad, es necesario, solo es necesario nombrar a uno o más. No es obligatorio los dos. En la otra sí. Quienes certificarán el número de acciones representadas y formularán la lista de asistencia. La gran pregunta, ¿en dónde se certifica este número de acciones representadas? En el libro de socios o accionistas. El escrutador, cuando se va a iniciar una asamblea de accionistas, el escrutador tiene que tener en la mano el libro de socios y accionistas para permitir la entrada a quienes aparezcan en el libro y poder tomar nota de cuántas acciones se encuentran representadas. Entonces nosotros le imprimiríamos el libro de accionistas, se lo entregaríamos al escrutador y él confirmaría con las acciones quiénes son los accionistas que se encuentran presentes. No hubo necesidad de ningún acta de asamblea para la enajenación de acciones. Solo se siguieron las normas establecidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles para poder hacer la transmisión de la eh, acción. Y listo. Okay. No fue necesaria ningún acta de asamblea donde se tenga que certificar la enajenación de acciones. Es una creencia que se ha tenido de manera indebida, en mi opinión, de que toda enajenación de acciones necesita estar protocolizada en un acta de asamblea. De acuerdo al control, al protocolo que se tiene establecido hoy, que está de tan de moda el tema de los protocolos, bueno, pues hay un protocolo normado por la Ley General de Sociedades Mercantiles y en ninguno de ellos se establece que para la enajenación de acciones se tenga la obligación de celebrar un acta de asamblea por esa situación. No hay acta de asamblea porque no estamos modificando los estatutos. No hay ninguna modificación aquí en los estatutos hay una modificación, hay una referencia que está cambiando, pero es respecto de las cláusulas transitorias, no respecto de los estatutos eh, realizados por parte de los socios. Entonces vemos como eh, el tema de, de, de los acuerdos de los socios en una sociedad pues tiene validez, tiene, tiene ten, tienen que seguirse por eso cuando alguno de ustedes tenga el, la situación, la duda, se le presenta la ocasión de oye, ¿cómo tengo que actuar en un acta de asamblea? ¿Cómo se tiene que hacer X o Y? Yo les diría, acude a la inversa. Primero vea los estatutos, vea las correcciones, a lo que acordaron los socios y posteriormente vea la ley para ver si esos acuerdos que se tomaron están de conformidad como lo establecen las disposiciones legales, ¿ok? Ahora, ¿qué les voy a compartir a ustedes? Yo les dije el día de ayer que si tenían oportunidad que descargaran, que tuvieran a la mano un acta de asamblea, ¿ok? ¿Por qué? Les voy a compartir lo siguiente. Esto es por haber permanecido en el curso, por haber contratado la sesión y por estar con su servidor escuchando estas locuras ¿no? Bueno, que, que nos están despertando el interés les voy a proporcionar esto es un resumen de estatutos sociales que nos va a ayudar a estudiar cómo es que se encuentra conformada la sociedad aquí por ejemplo me vas a señalar cuál es el nombre de la sociedad cuál es el acta constitutiva y aquí me podría señalar cuándo se celebró el acta y cuál es el número del registro público de la propiedad y comercio. Una vez que tú ya eh, seleccionaste eso, indicaste eso, ahora sí analicemos tu sociedad. Estos estatutos, ¿cómo se llama tu sociedad y cuál es su naturaleza? ¿Es una SC, es una SDRL? ¿Cuál es el domicilio? ¿Cuál es su duración? En términos generales, ¿cuál es su objeto social? Si tienes una cláusula de admisión o no de extranjeros, ¿cuál es el capital social? Por ejemplo, esta sociedad tiene un capital mínimo fijo o un capital mínimo sin derecho a retiro de 60 mil pesos representado por 60 acciones. Sería con un valor nominal de mil pesos. El capital variable será ilimitado. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad de capital variable. ¿Cómo se encuentran la, la, las cuestiones de los aumentos y disminuciones en el capital? Si se llevan en una asamblea extraordinaria o se llevan en una asamblea ordinaria. Aquí, por ejemplo, la sugerencia fue vamos a cambiar este estatuto para que los aumentos en el capital variable también se lleven a cabo en una asamblea extraordinaria. Es la propuesta que les hicimos en ese caso a esta eh, sociedad, ¿no? Pero después de hacer qué el análisis de este resumen de estatutos sociales. Por ejemplo, vayamos a esta parte, el noveno. La sociedad considera como dueño a las personas que se encuentran en el libro de accionistas. Ahora viene el tema de las asambleas, una asamblea ordinaria, las convocatorias, observemos, las convocatorias se van publicadas en la Secretaría de Economía. Esta esta sociedad ya está acorde a lo que establece la ley general de sociedades mercantiles, pero establece con 10 días de anticipación, no con 15 como lo establece. ¿Por qué? Porque la norma permite que los socios se pongan de acuerdo cada cuando se van a reunir. En este caso también se estableció que los accionistas pueden ser representados en las asambleas por un apoderado. Es decir, no es obligatorio que venga el accionista de manera personal. Puede hacerse a través de un apoderado. ¿Y sabes qué dijeron los socios? Que bastaba una carta poder simple. No necesita ser protocolizada. Y dijeron, bueno, si no puede venir el accionista. Eh, que venga cualquier representante, nada más que traiga su, acta, su carta poder simple. Cuando nosotros tocamos este tema con los empresarios, con los accionistas, y les dijimos, oigan, ¿están de acuerdo en que su acta constitutiva señale que venga un tercero llamado Efraín en representación del accionista? Y dijeron, no, nosotros queremos que vengan los accionistas que no sean representados, ok, entonces vamos a modificar esta cláusula, vamos a modificar este estatuto para que los accionistas no puedan ser representados, que sea necesario que ellos vengan, y alguien levantó la mano y dijo, oye, y si no puedo venir, pues veremos cómo está conformado el capital y los que asistieron, y si hay quórum entonces se puede llevar a cabo la asamblea aun cuando tú no hayas venido pero si no hay quórum entonces no la podremos desarrollar pero lo que tú ya estás conociendo desde hoy es que no puedes mandar a un representante estás levantando la mano y por eso es el tema estás levantando la mano en decir sí estoy de acuerdo en que no haya ningún representante y después no te vayas a quejar de que no pudiste asistir y se tomaron decisiones aún en tu ausencia, ¿ok? Entonces, ahí es donde se van observando este tema del acuerdo al cual se llegaron, ¿no? Eh, vamos a hablar del quórum de las sociedades. Fíjense como lo que hemos platicado, en términos muy rápidos, que es las convocatorias, los quórums, la representación en la asamblea, quién preside las asambleas y que hay necesidad de llevar un libro de actas, la administración de la sociedad, ya sea por administrador único, o por consejo de administración, cuántos miembros van a conformar el consejo de administración, si va a haber consejeros suplentes, si va a haber sesiones de consejo, etcétera. Todo esto que está en su material, pues es prácticamente lo que tenemos que estar analizando de cada acta constitutiva. Y aquí tenemos, por ejemplo, la, el tema de las cláusulas transitorias, que es, bueno, darle una precisión a los acuerdos que ya se tomaron en los estatutos, ¿ok? Eh, aquí está el llamado de asistencia, las convocatorias, ¿cómo se tienen que realizar en la SA? Bueno, pues se tiene que levantar en la publicación de, de, de la página de economía, dictar una convocatoria la orden del día y si no pues la asamblea se considera nulificada si no se sigue todo el protocolo. Pero si se trata de asambleas totalitarias, donde están todos los socios, con eso es más que suficiente aun cuando no haya convocatoria, aun cuando no se haya publicado en el portal de economía. Porque lo importante de una asamblea es que estén los socios. Eso es lo más importante. Entonces, si están todos, se pueden tomar decisiones. ¿Okay? Ahora, en las sociedades anónimas hay asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias, ya lo que veíamos, artículo 181 para asambleas ordinarias y artículo 182 para asambleas extraordinarias. El quórum, necesitamos para las ordinarias el 50% que se encuentre representado para poder tomar decisiones. En las extraordinarias necesitamos por lo menos el 75%. Y es más, podemos fijar en qué casos el 75% y en qué casos podemos ampliar ese porcentaje. Por ejemplo, si vamos a determinar, vamos a, a la asamblea es para disolver de manera anticipada a la sociedad, Hoy que estamos haciendo los estatutos, nos vamos a poner de acuerdo que para este punto vamos a necesitar por lo menos que esté reunido el 90% del capital, no el 75%. Y entonces establecemos de manera precisa todavía candados adicionales a los de la norma. Y es factible. Oye, si queremos cambiar el objeto social, Aquí podríamos señalar, bueno, necesitamos por lo menos el 85% del capital representado. Si se va a transformar la sociedad, va a dejar de ser una SA y la queremos convertir en una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, a lo mejor como socios decimos, bueno, para este tipo de tema necesitamos que esté representado el 100% del capital entonces, necesitamos observar estos temas, ¿ok? Una cosa es que esté representada, representado el capital y el capital necesita estar representado por el 50%. Ahora, la resolución que se tome tendrá que ser por mayoría de los que están aquí. Esta mayoría es lo que va a determinar la aprobación o desaprobación de los puntos a resolver, pero el 50% por lo menos debe de estar eh, integrado, o el 75% que son las eh, tres cuartas partes del capital social como lo establece la ley general de sociedades mercantiles. Veamos la ley general para ver este tema del quórum, ¿no? Eh, esta convocatoria. Ok, vamos a ver. Para que la asamblea ordinaria se considere legalmente reunida, deberá estar por lo menos la mitad del capital social. No se pide la mitad más uno, no. Para que se considere legalmente reunida, necesita la mitad del capital social. Y las resoluciones serán válidas cuando se apruebe por la mayoría de votos de los que estén presentes. ¿Ok? Ahora veamos las asambleas extraordinarias. Salvo pacto salvo que en el contrato social se fije una mayoría más elevada, por eso decíamos del 80, del 95 o del 100%, en asambleas extraordinarias deberán estar representadas por lo menos las tres cuartas partes del capital, el 75%. Y las resoluciones se van a tomar por lo menos cuando representen la mitad del capital social. Observemos, no es lo mismo la mitad de los que estén presentes que el, por lo menos la mitad del capital social. Si está representado el 75% del capital social, entonces el 50% del capital social debió de haber votado a favor o debió de haber votado en contra de una resolución dictada en asamblea.